Hola, hola, amigas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por acá les saluda Karina Parra, eh, emprendedora y mentora. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, pero antes quiero decirles que pasen y nos sigan para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos videos. Hoy vamos a eh, enseñarte a cómo aprovechar los stickers en WhatsApp para aumentar tus ventas, vas a poder crear tus propios stickers para trabajar con ellos e ir despertando esa curiosidad en tus clientes con los productos que vendas. Es aplicable para todo tipo de negocio, así que te invito a seguir este video del principio hasta el final. No te vas a arrepentir para que luego puedas aplicarlo en tu negocio. Paso en tu buscador, vas a eh, digitar web.whatsapp.com para acceder a la aplicación desde tu computadora. Ojo, que esto es súper importante. Tiene que ser desde tu computadora, notebook, tablet, eh, PC de escritorio, porque desde aquí vamos a poder crear eh, nuestro, nuestros stickers. Vamos a entrar a un grupo de respaldo para hacer el ejemplo y eh, inmediatamente vamos a comenzar Inmediatamente vamos a comenzar con eh, el diseño de nuestro sticker. Lo primero que te aconsejo es que busques en Google las imágenes que vas a ocupar. Y luego vamos a ir al clip que tienes acá. Eh, vamos a ir al, al círculo dentro de las opciones de WhatsApp en donde dice stickers. Y vas a hacer clic ahí y te va a abrir una ventana. Voy a... A minimizarlo acá. Vamos a ver una ventana donde están todos tus archivos y en donde en una carpeta tú vas a haber guardado las imágenes que te gustan para hacer tus futuros stickers. Por ejemplo, yo voy a elegir esta. Le vamos a dar a abrir. Eh, Esto es para un negocio de perfumería. Y lo que vamos a hacer es recortar esta imagen escogiendo el contorno. ¿Ya? Va a escoger el contorno, va a hacer clic. Y vamos a ir con buen pulso, que es lo que más cuesta, eh, ir eh, orillando la imagen para quitarle el fondo blanco en este caso, pero puede que tu imagen tenga otro fondo. Y vamos a dejar solo, solo eh, lo que queremos reflejar, que en este caso son estas lindas botellitas de perfume. Eh, tú lo puedes hacer con cualquier imagen que represente tu negocio. entonces Vamos a hacer clic acá y van a ver ustedes que se, la imagen, eh, recortamos la imagen, quitamos el fondo blanco y quedó solamente eh, el fondo transparente que están acá. Nosotros queremos eh, entregar un mensaje con este sticker de WhatsApp, por ende yo puse acá unos perfumes porque vamos a iniciar el mes de febrero y siempre regalar amor está muy relacionado con lo que es perfumería y cuidado personal. Por ende, vamos a, a estas bonitas eh, envases. Puede ser el envase de tu perfumería, de la empresa que representes. Ahí tú tienes que ver qué imagen va a usar. Yo en este minuto les voy a presentar este ejemplo. Voy a colocar un texto que diga regala amor. Acá vuelves a hacer clic. Sí, se, se, se, se cierra. Eh, vuelves a hacer clic. Y retoman la escritora. Regala perfumes. En esta parte de abajito puedes elegir cualquiera de estas eh, fuentes o letras, tipos de letras. Yo en este caso voy a, a escoger esta que se llama Norican. Y acá abajito puedo elegir si es centrada o que si está hacia el costado derecho o izquierdo. Vamos a centrar. Si está muy grande, tú haces un clic y te van a aparecer estos puntitos y desde ahí puedes agrandar o achicar la letra. ¿Ves? Entonces yo la voy a poner aquí y en este, en, a donde dice fondo, tú le puedes quitar el fondo o colocar un fondo. Y acá, donde aparecen los puntitos de colores, tú puedes elegir el color de la letra. Por ejemplo, en este caso, si yo elijo... Tonos claros me pone el fondo negro, pero si escojo colores más fuertes, me va a colocar el fondo eh, blanco automáticamente. Entonces, colores pastel, fondo negro, y colores fuertes, fondo blanco. Eso automáticamente lo voy a modificar. Y empezamos a acomodar esto. se puede ser que el título esté arriba y la imagen abajo. Si es que quieres poner la letra un poco más grande. Tienes toda esta cuadrícula para ir jugando eh, con el orden de, de las letras y de la imagen. Entonces, por ejemplo, cuando tú tengas un grupo de WhatsApp en donde están tus clientes y quieres promover la venta de los perfumes, puedes hacer un sticker en donde diga eh, esta frase que hemos puesto, regala amor, regala perfumes, para que inmediatamente la gente diga, oh, a lo mejor esta chica está vendiendo perfumes, eh, entra en la curiosidad de saber por qué vamos a regalar perfumes, o quién está vendiendo perfumes, o qué perfumes son los que están vendiendo, entonces se podrás empezar a recibir preguntas, y ahí en ese momento cuando reciben las preguntas, tú empiezas a hacer visible tu negocio. Sí, para este 14 de febrero estoy preparando un pedido ideal para regalar en San Valentín. Eh, van a llegar justo antes de la fecha de, de, de el 14 de febrero y van a venir perfumes de varón y dama, dama a un excelente precio tú ya tienes más o menos la explicación a las preguntas que pueden llegar enviando este sticker. Y si ya tienes clientes que son habituales, se lo envían y ellos van a saber perfectamente que tú tienes lo que necesitan para ellos regalar en San Valentín. Eh, muchos de nosotros nos vemos inmersos en las vacaciones, en los problemas, en el trabajo, eh, en, en la casa con los niños, que se nos enferma uno, que esto, que lo otro. Y puede ser que... Se nos olvide que pronto se acerca la fecha. Entonces, este sticker viene a solucionar ese problema y a decirle, hey, es verdad, me quedan tantos días para eh, resolver el problema que es obtener ese regalo ideal para mi pareja, para mi compañero de vida, para mi esposo, para esa persona que ama, incluso para los niños que son nuestros más grandes amores. Así que inmediatamente tú tengas acomodado lo que son textos e imagen e incluso puedes agregar emojis. Eh, creo que podría venir bien este corazoncito, lo podríamos acomodar para darles el ejemplo e incluso con este puntito de acá le podemos dar otra dirección para que encaje mucho mejor en nuestro diseño y eh, lo envío cuando yo ya estoy conforme con el diseño. Por ejemplo, lo podemos poner aquí. ¿Qué les parece? Y cuando yo ya estoy conforme con el diseño, aprieto este circulito que es de enviar. Y inmediatamente WhatsApp va a enviar nuestro sticker. Y acá está. Puedo. Eh... Ahí está, ven Qué lindo se ve. <ríe> es maravilloso porque yo puedo darle un valor agregado a lo que es mi marca. Eh, puedo eh, estar mandando mensajes para crear curiosidad, voy a sticker, eh, voy a mi carpeta donde tengo los archivos, por ejemplo esta pequeñita, eh, vamos a hacer un, me un sticker meme, ¿ya? vamos a ocupar a esta pequeñita que no sé si la conocen pero estuvo muy de moda, una chiquitita, una chinita que... Y era muy eh, vista en redes sociales y en los memes porque era muy fotogénica. Y sus fotos eh, fueron ocupadas en innumerables memes. Entonces yo también voy a tratar de recortarla. Mi pulso no está del mejor. Pero yo sé que ustedes sí lo van a poder eh, lograr. <risa> y la recorto. ¿Ven? Entonces la voy a achicar. Y vamos a poner un texto, como por ejemplo, eh, yo aquí eh, disfrutando de mi spa personal. <risas> O, o disfrutando de, eh, de mi crema favorita, por ejemplo. Si ustedes venden cremas de, para la carita, eh, si tienen algún tratamiento, por ejemplo, si tienes una peluquería o tienes un centro de belleza y haces eh, limpiezas faciales, qué mejor disfrutando de eh, de, de la limpieza facial. De, eh, a ver cómo podemos darle un nombre a un centro de belleza. Se va a llamar Disfrutando la limpieza facial en centro Divas. Es un ejemplo: centro de belleza Divas. Le vamos a cambiar. La letra nos quedó demasiado grande, pero ya saben ustedes que con el puntito de abajo pueden, pueden usted agrandar la letra. Y mira qué lindo porque esta, esta niñita con los pepinos en su carita eh, se ve súper relajada, ella se está rejuveneciendo con ese tratamiento y por qué no, podemos hacer un sticker que esté relacionado a nuestro centro de belleza, ya que estamos hablando de potenciar nuestros emprendimientos, nuestros negocios con estos stickers. Entonces, ella está disfrutando de la limpieza facial en el centro de belleza Divas. El, el nombre fue eh, un ejemplo, pero puedes poner ahí el nombre de tu centro de belleza, el nombre de tu centro de estética, el nombre de tu peluquería. Y enviarle a tus clientes si es que tienes un grupo, por ejemplo, o si los tienes uno a uno, este sticker y un texto que diga eh, 10% de descuento para todas las limpiezas faciales en el mes de febrero. Y si traes un amigo, un 20% de descuento. O si vienes con tu pareja, un 20% de descuento. Ahí tú puedes empezar a crear el enganche para proporcionar tu producto o para promocionar alguna eh, algún descuento especial, alguna promoción especial por en este caso el mes de febrero que se nos viene muy muy entretenido por eh, San Valentín. Es una fecha que podemos explotar desde diferentes rubros como peluquería, como perfumería, como cuidado personal, a lo mejor productos reductores de peso, eh, masajes eh, que, que sean reductores. ¿Por qué? Porque queremos vernos de ella para esa persona que queremos. Para, eh, no sé, una cita. Y, y todas esas posibilidades nos las da eh, el día de San Valentín. Y lo podemos complementar con los stickers de WhatsApp. Así que chicas, está, está súper entretenido, súper poderoso. Vamos a enviarlo para ver cómo queda nuestro sticker. Aquí con dos ejemplos. Mira. Además que esta, esta niñita es reconocida yo creo que en el mundo entero eh, por el hecho de que es muy famosa en memes en Instagram, uy yo vi a los memes con esta niña así que eh, quise darles este ejemplo con ella para que fuera un sticker pero también relacionado con algo que tenemos en la retina, con algo que nos aparece en redes sociales que es llamativo, que es súper conocido y que puede potenciar nuestro producto y puede potenciar nuestras ventas también Así que, chicas, los pasos son súper sencillos. Van a su navegador en su computadora, abren webwhatsapp.com, eh, envían un mensaje, yo en este caso creé un grupo de respaldo para crear mis stickers y no mandárselo a cualquier persona. Eh, van al clip, escogen el botón azul que dice sticker, buscan la foto que van a ocupar, estamos haciendo un resumen rapidito, eh, lo abren, escogen el archivo, lo abren y eh, en este caso no necesidad de recortar la imagen. Eh, entonces solamente puede, eh, van a agregar, perdón, van a agregar lo que es texto. Por ejemplo, 10% de descuento en perfumería. Vamos a pasar este aviso. Podemos arreglar la ortografía, podemos hacer miles de cosas. Ya saben ustedes que buscando el puntito azul abajito, de nuestro... abajito de la... del texto. Pueden cambiar el color de la letra. Ya saben que mientras más clara la letra, el fondo va a ser negro. Y mientras más fuerte sea el color.